Eh, vilmente reprimidos por el gobierno ahora las acusaciones contra la, el acoso la persecución contra Marino Zapete pero ¿cuántos periodistas han tenido han sido sacados del aire han tienen ya sus programas en las redes el caso de María Altagracia Salazar el caso de Marino Zapete el caso de Edith Febles en fin eh, realmente es una especie de dictadura de partido y dictadura eh, institucional que ha estado eh, pues queriéndose quedarse en el poder a cualquier costo. Sin embargo, las cosas están pintando para otro lado, por lo menos en lo que corresponde a lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que dicen las encuestas, parece que eh, la gente ha decidido hartarse de ese grupo del poder y parece entonces bueno, que pudieran... Decir... Hay una situación difícil. Salir del poder. Para el partido que está en el gobierno y que el candidato no ha podido arrancar. No, no, no. Y no lo dejan hablar porque cada vez que habla mete la pata. Uh -huh. Y ahora quienes decían y señalaban que David Collado podía dar un salto y. El alcalde del Distrito Nacional y que podía posiblemente, por la influencia del sector de los vecinos y ese tipo Ajá, de sí, cosas, sí. salir con un proyecto vinculado al gobierno, con País Posible, con estos proyectos. Él hizo un discurso esta semana al sí, país, hizo, sí. ratificó que no se reelegirá, sí. ratificó el apoyo al candidato del PRM sí. y entonces eso le pone también... La naranja mucho claro, más alta Porque, agria, incluso lo que se porque dice, ellos tenían apetitos. apetitos querían sí, sí. comprar que este muchacho es que y llevárselo a él. No de de sí, se. Sí, sí, el hecho de que. Carolina y ahí él levantó la mano. El hecho a de que haya renunciado, sí. hayan llevado. Entonces ahora lleven a Carolina Medina. Sí, está sí, claro sí. que al parecer él va a la vicepresidencia. Parece que sí. Con Luis Abinader, es un golpe mortal que, para el gobierno. No, y le sumaría a Luis Abinader una figura. Eh, tan potable como es David Collado. Sí. Eh, por con el una trabajo alta valoración ¿Sí, no, con, y, Se va, y, y se y va la, con a, el 84%. Además, le agrega juventud. Sí, sí. Le agrega sí. juventud y, y pone al gobierno en una situación sumamente difícil. Sí, sí. Que está difícil. No, no, en la situación de. Dan, ahora mismo. no se solo... hay encuestas, Sisto, y amigos televidentes. Hay encuestas. Y Domingo Páez presentó una de esas encuestas de las tantas que se han estado. Manejando Que Gonzalo Castillo aparece hasta en tercer lugar Sí, en tercer lugar aparece Pero Rosario Espinal dijo esta semana Que no hay sí. segunda vuelta sí. que es una primera vuelta Que, que, que se van. ¿Y, que si te, y, a si te explique, y si te establece Que es una primera vuelta Te está diciendo que entonces el gobierno pierde Claro ella, la... ella lo dijo claramente sí, sí. Sí. Ella es mala La situación de Gonzalo Castillo Tengo esta información de primera mano, que los hijos de Joao Santana están aquí, asesorando al gobierno. Y le establecieron, le establecieron a la gente de gobierno que si Gonzalo no arranca en enero, tienen que pensar... Tienen que ponerlo a renunciar. Sí, sí tienen que ponerlo a renunciar. De oye, alguna te, manera oye, tienen te, que ponerlo a renunciar. Oye, está, está, está, ¿Y está fuerte. Sí. Y, y, eh, lo único que yo no le creía al, al, al, al emisario es... Como que ellos en última instancia estarían dispuestos hasta a hacer un acuerdo con Leonel Fernández. No creo. Yo digo, pero caramba, no puede ser, porque imagínate tú. No creo. ¿Y con qué Leonel le saldría este país ahora? Claro. Sí. Hasta, hasta, donde llegaron la, hasta, donde, hasta donde llegó la situación, sobre todo entre Danilo y Leonel Fernández. Que llegó a una situación no solo política, sino prácticamente de enfrentamiento personal. Sí, sí, sí, sí, sí. De resentimiento y todo eso. No creo que esa posibilidad... Eh, pueda darse, tú ves. Yo, yo, yo no... eh, pero además, si ponen a renunciar a Gonzalo Castillo, ¿a quién llevarían? ¿A quién llevarían? ¿Cuál de esos precandidatos que tuvo Danilo es que la... Medina en las primarias es... estaría en sí, disposición de, de es tirarse que, esa canana? Arriba? Es que la situación de esa gente está es? difícil. Oye, ¿por qué? Porque es que oye, que hay un clamor que no quieren esa gente en el sí. país, que no, que no quiere, es. que el país no quiere y, y, y factores nacionales e internacionales. O sea, eso se es Sí, porque esa es, ese es el otro componente. Eh, lo internacional tampoco le favorece. No le favorece eh, lo internacional. Porque el, incluso que no es, nosotros no estamos de acuerdo con la intervención de nadie en, no, un, jamás. en los asuntos internos de otro jamás. país. Pero en el análisis usted tiene que incluir la, realidad la variable, y la la, realidad. que es la realidad de que. No lo que uno la, quiera. Claro, de que el, el, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha dejado muy claro, a través de varias acciones y declaraciones de la propia embajada o sea, y, y también de otros funcionarios, de que no quieren nada. No ni lo quieren. Porque saben que otro periodo del PLD lo que va a generar es desestabilización en este país, ah, mira, hay profundización ver. de la crisis. Y ellos, con, el, con un continente como está ahora, bien, re, revuelto, sí. hirviendo, no le no le. Conviene. Pero aparte de eso, Sisto, aparte de eso, hay un factor que es el que ellos tienen más en contra. Aparte de eso, que tú dices que es una realidad, es el asunto de las relaciones con China. Así es. Que yo estoy de acuerdo con las relaciones con claro China. Es que correcta, creo que claro fue si de las pocas medidas que Danilo ha tomado correctas. Así es. Porque es un derecho que tenemos los dominicanos A establecer relaciones con quien nos le dé La santísima gana Y Estados Unidos no tiene que meterse en eso Ahora Esa es la realidad De que Estados Unidos Como siempre se cascarea mucho Es el principal socio comercial De la República Dominicana E interviene De manera directa En los asuntos internos De toda una vida Porque el que quiera ver si los Estados Unidos intervienen y, y, y trazan pauta aquí, que se lea el libro de Bernardo Vega sobre el ascenso de Trujillo al poder. Ahí hay mucha información. Muchas informaciones. De ellos, cómo intervienen. Es que ellos intervienen. De manera ellos permanente. y, y todos estos políticos que nosotros nos gastamos aquí de la partidocracia son serviles sí, a, a los norteamericanos. No sí, se atreven sí, sí, sí. A, a, a enfrentarlo. Y a llevarle la contraria. Y la soberanía nacional es una ficción. Es una país, ficción. Debido a eso. Es una, es una ficción. Entonces, como ellos tienen ese poderío y ejercen... Pero ellos nada más tienen que meterle un un a esos empresarios con hablarle del que van a quitar la visa. Y al poquito rato... <risa> con tanto, eso ya. Con ya eso. Ya está, nada más con eso. O, o amenazar que le van a poner sanciones al país como le han puesto a otro país. Sí. Para que tú veas cómo Aquí está no se resiste ¿A quién no lo resisten? ¿No, no lo resisten. No, porque además carecen de dignidad. Carecen de porque dignidad. Porque Estados Unidos ha estado manteniendo a muchos pueblos con sanciones por años y décadas. Y esos pueblos se han mantenido firmes. Así Pero así. aquí así es. los gobernantes, el pueblo dominicano sí tiene dignidad, pero los gobernantes no la tienen. Mira, eso, y está, lo que son es... eso es tan así que yo quiero recordarle un hecho bochornoso que sucedió en una ocasión. A principio del gobierno de Leonel Fernández, del 2004, sí. el Congreso Dominicano, para proteger la industria azucarera nacional de la competencia desleal de los productores de siró de maíz de Estados Unidos, que es un edulcorante que se usa para endulzar. Bebida gaseosa y que rinde muchísimo. Y que entonces eso tenía ponía en apriete a la industria nacional. El Congreso de aquí, oigan esto, señores. Eso está ahí la historia. Le impuso al sirope de maíz un impuesto, un arancel de un 30%. O sea, que el que fuera a importar ese edulcurante para acá, iba a tener que pagar... Un 30%, entonces eso hacía que se redujera en la misma competencia que tienen China y Estados Unidos. Sí. Que, eh, Estados Unidos le puso aranceles de un 10 y un 25% a los productos chinos. Y después China ripotó y también un arancel a los productos norteamericanos que compra China. Sí. ¿Qué resulta? Que los norteamericanos cuando le pusieron eso, porque la industria azucarera se iba a ir a pique, iba a quebrar porque no iba a resistir esa competencia de los productores eh, de maíz norteamericano, que de ahí que ellos sacan un tipo de azúcar que, que, que rinde muchísimo. Oye, esa gente, dijeron que eso era u, u, u, una competencia de leal, que esa acción, de y tuvieron que echar para atrás. Después que el Congreso aprobó eso. Entonces le dio marcha atrás. Lo desmontaron. Lo desmontaron. O Entonces esto es un país de, no es de mentiras. Sí, sí, no tienen carácter ni...